Este sábado en 32 Regionalmente nuestro Llegamos al departamento del Baupés Camina entre la selva Y asciende hasta la cima sagrada Del cerro Flecha Revive las leyendas del pueblo cubeo Mientras pajareas y aprendes de botánica ancestral Baila Carrizo y conoce los sabores tradicionales y fusionados de la selva. Descubre las historias y leyendas que se convierten en las artesanías del Baupés. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro.